Ahora vamos a ver lo que podemos hacer con la ecuación de búsqueda. Podemos operar con la ecuación de búsqueda desde distintos lugares. En el propio formulario, a la derecha, vemos que hay una posibilidad, una vez que nosotros hemos realizado la ecuación, de crear alerta. Si clicamos aquí, y siempre que tengamos abierta la sesión, esto es importante porque si no, no se nos va a guardar la alerta, eh, y hemos clicado, nos dice, le decimos que nos guarde la alerta. Le decimos... Le rellenamos eh, eh, nuestro correo electrónico, eh, con qué frecuencia queremos que nos la lance, los artículos publicados en qué tiempo, en qué formato, etcétera Guardamos alerta y... Ya digo, siempre que tengamos abierta nuestra sesión se habrá guardado. Para ello vamos a, a cerciorarnos previamente, vamos a carpeta y nos abre efectivamente por la eh, pestaña de eh, alertas de búsqueda y vemos que está correctamente guardada. También podemos operar con la ecuación de búsqueda a través del historial de búsqueda. Cuando nosotros clicamos en el historial de búsqueda se nos abren las últimas búsquedas que hemos realizado. ¿Y eh, qué podemos hacer con ellos? Pues podemos imprimir este historial, podemos recuperar búsquedas o alertas anteriores de nuestra carpeta o podemos guardar la búsqueda. Si clicamos en guardar búsqueda, le decimos cómo eh, queremos que se llame esta búsqueda, trastornos del habla y le decimos que nos la guarde. Le podemos hacer una descripción también breve de cómo... de, de de a qué se debe esta búsqueda, vamos, lo que queramos aclarar. Vamos a comprobarlo, efectivamente abre la pestaña eh, búsquedas guardadas y vemos que está ahí, cuando no, no la necesitemos, la podemos eliminar. También a través del historial de búsqueda podemos hacer una selección de, vamos a nueva búsqueda, vamos al historial, y podemos hacer una selección de, eh, una, a través de unas búsquedas ya guardadas, lo podemos seleccionar y unirlas con los distintos operadores para lanzar una búsqueda nueva.